Viaja con nosotros este sábado en 32 Regionalmente Nuestro al Departamento de Bichada Descubre las playas de arena rosadas en Paso Ganado Explora el sistema rocoso y milenario en la Reserva Natural Las Ventanas Conoce las artesanías de la comunidad Guaripa. Disfruta de la gastronomía del llano y recorre la Ruta del Marañón Nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32 Regionalmente Nuestro